Querido estilócrata, te vamos a dar unos tips para que evites la migraña si es que la padeces. Mira, una migraña es un tipo común de dolor de cabeza. Esto puede ocurrir con síntomas tales como las náuseas, vómitos o la sensibilidad a la luz. La mayoría de las personas siente un dolor pulsátil en un solo lado de la cabeza durante una migraña. Algunas personas que padecen migrañas tienen signos de advertencia llamados Aura antes de que comience el dolor de cabeza real. Un aura es un grupo de síntomas que incluyen cambios visuales. Un aura es un signo de advertencia de que se va a presentar un dolor de cabeza muy fuerte. Ciertos alimentos pueden desencadenar las migrañas. Conocerlos te puede evitar sufrir en un futuro. Y estos alimentos, los más comunes de ellos son, y te los voy a decir enseguida, cualquier alimento procesado, fermentado adobado o marinado así como los alimentos que contengan glutamato monosódico los productos de repostería como el chocolate las nueces y los productos lácteos frutas tales como el aguacate los plátanos y los cítricos las carnes que contienen nitratos como son el tocino los hot dogs el salami y los embutidos en general el vino tinto el queso curado el pescado ahumado, los hígados de pollo, los higos y algunas legumbres, el alcohol, el estrés, los cambios hormonales, saltarse las comidas, dormir mal, ciertos olores o perfumes, los ruidos fuertes o las luces brillantes, el ejercicio y el tabaquismo también pueden desencadenar una migraña. Cuando te dé una migraña, Procura tratar los síntomas de inmediato. Esto puede ayudar a que el dolor de cabeza sea menos grave. Cuando comienzan los síntomas de migraña, haz lo siguiente. Bebe agua para evitar la deshidratación, especialmente si has vomitado. Descansa en una habitación tranquila y oscura. Coloca un paño frío sobre tu cabeza. Evita fumar o tomar café o bebidas con cafeína. Evita desde luego tomar bebidas alcohólicas y trata de dormir. Los medicamentos de venta libre tales como el paracetamol, el ibuprofeno o el ácido acetil acetilsalicílico a menudo sirven cuando la migraña es leve. Los dolores de cabeza de rebote son dolores de cabeza que siguen apareciendo. Pueden presentarse por el uso excesivo de analgésicos. Si tomas analgésicos más de tres días a la semana y de manera regular, Pueden presentarse dolores de cabeza de rebote. ¿Cómo prevenir unas migrañas? Un diario de los dolores de cabeza puede ayudarte a identificar los factores que desencadenan la migraña. Cuando te dé un dolor de cabeza, anota lo siguiente. El día y la hora en que comenzó. Lo que comiste y bebiste en las últimas 24 horas. ¿Cuánto tiempo dormiste? ¿Qué estabas haciendo y dónde estabas inmediatamente antes de que comenzaron el dolor, cuánto tiempo duró el dolor de cabeza y qué fue lo que lo alivió. Conocer sus desencadenantes puede ayudarte muchísimo a evitarlos. Algunos cambios de estilo de vida que pueden ayudar incluyen evitar factores desencadenantes que parecen causar una migraña, dormir y hacer ejercicio de manera regular, disminuir poco a poco la cantidad de, de cafeína que bebes todos los días. Aprender y practicar el manejo del estrés. Algunas personas descubren que los ejercicios de relajación y meditación les pueden ayudar muchísimo. Y tienes que dejar de fumar y de consumir alcohol. Amigo estilócrata, esperamos que esta información te haya sido de mucha ayuda. Dinos qué opinas del video, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima. I am unique.